Yo invitaría a los nuevos consejeros provinciales, primeramente que sean un gran apoyo para el hermano provincial, que él se sienta con la confianza de poder dialogar, de ser escuchado, de ser apoyado en aquellas decisiones que vaya tomando. Otra parte importante es que sean hermanos eh, muy cercanos a las comunidades de hermanos, a las obras, ya que lo que hemos venido reflexionando se si oye este grito de ser escuchados, de estar cercanos con ellos. Y tercero, me gustaría que sigamos dándole mucha fuerza a la atención a las personas más necesitadas. Creo que hemos ido dando pasitos, pero creo que en este momento sería algo muy significativo y muy valioso el seguir optando por los más necesitados. Lo primero es pisa en tierra. Que estén atentos a las necesidades del entorno de la provincia, desde cada uno de los hermanos, desde cada una de las obras, de los maestros, de los alumnos, saber escuchar, y el escucha es no nomás palabras, sino situaciones en torno a lo que vivimos, desde nuestro nivel mundial, desde nuestra cuestión de iglesia, desde la educación, desde el ser religiosos que estemos atentos a todas esas voces y saber canalizar en hechos concretos como respuesta a todas esas necesidades que se nos piden actualmente. Sobre todo, eh, con mucha audacia. No refrituras, sino algo nuevo. Lanzarse a lo desconocido. Animarse a equivocarse, no ir despacio y quedarnos atrás es lanzarnos, si nos equivocamos, corregimos y seguimos adelante.